recibir a mi amigo David Peña Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, presidente del patronato del proyecto Pide un Deseo México. Me dirán, ¿y por qué me invitas médicos? Pues invito a David porque David ve de una manera muy amplia, porque es padre de dos chicos preciosos, encantadores, a quienes mando un beso con mucho amor, que ambos... Tienen enfermedad rara, estas enfermedades lisosomales. Yo a través de David he aprendido mucho de este tema y me alegra que acepte nuestra llamada el día de hoy para poder entrar en contacto y que nos hable de las actualidades en este tema. David, querido, te abrazo con el cariño de siempre y multiplicado. Buenos días. Buenos días, Janet, a ti y a todas las personas que hacen el esfuerzo por seguirnos, por seguirte, por supuesto. Yo te agradezco la Genuina intención que desde hace muchos años Tú has compartido con nosotros Eres una amiga excepcional No solo nos abres el espacio de tu corazón Que es el más importante Sino los espacios de esta vía de comunicación Que para nosotros es fundamental Muchísimas gracias por pensar en nosotros Por tener la amabilidad de permitirnos externar Lo que estamos haciendo Muchas gracias, Janel. No, hombre, por favor David, para mí es un privilegio eh, que, que pongas sobre la mesa como siempre lo has hecho con claridad eh, ¿cómo, ¿cómo está siendo en este 2022 la atención a, a las personas que viven con enfermedades raras? bueno La complejidad que nos trajo el COVID y que desnudó nuestro sistema de salud ha hecho que se contamine todo el ejercicio sin embargo, tengo que decir puntualmente que desde las instituciones de salud y desde nuestro esfuerzo, hemos procurado defender al máximo todos los trabajos que veníamos desarrollando antes de la pandemia para que la continuidad en el tratamiento de los pacientes y la asertividad que deben de tener con respecto a lo que les corresponde sea una materia que continúe todo el tiempo. No ha sido fácil, ha sido muy complicado, pero la verdad es que muchos de los enfermos que nosotros atendemos, tienen una muy clara idea de lo que se tiene que hacer, son resilientes y entonces ellos a cada problema le ven una solución y eso es muy importante. No ha sido fácil, repito por tercera ocasión, pero estamos haciendo lo mejor que podemos para mantener el buque con el rumbo fijo hacia donde tenemos que llegar. Eso es lo que hemos hecho mi preciosa Janet. Oye, David, querido, ¿y el censo actual de personas que padecen enfermedades raras aquí en nuestro país? Mira, el censo es una piedra en el zapato, porque evidentemente teníamos información que con bombo y platillo nos extendió el Consejo de Salud General de la Presidencia de la República. Solo cuatro o cinco días después de haberse lanzado se suspende. Todavía estamos esperando... Todavía estamos esperando que las autoridades correspondientes nos expliquen por qué se suspendió. Yo tengo una cantidad enorme de percepciones por qué se suspendió, pero solo contaminarían el ambiente de la información que se tiene que vertir. Necesitamos que los encargados del tema, la gente de Hugo López-Gatell, la gente del secretario del Consejo de Seguridad, salgan y den una información que nos permita tener claridad con, con respecto a lo que sucedió, a lo que va a suceder y cómo lo vamos a tener que hacer. El censo, el registro de pacientes que está caminando muy bien, lo está llevando a cabo FunSalud, están haciéndolo muy bien, se están asesorando de gente que en el mundo conoce lo que es hacer un registro y lo están haciendo bien, son importantísimos. El Plan Nacional para las Enfermedades Raras y su atención absoluta y contundentemente total también es una tarea pendiente que tenemos que ejecutar finalmente. El censo, el registro y el plan son tareas que ya no pueden seguirse postergando. Algún incauto dijo, no, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar sobre las enfermedades raras. Yo le comenté inmediatamente, hace 27 años hacemos esto, un cuarto de siglo, quizás tú estabas en la primaria cuando nosotros ya habíamos empezado a hacer todo esto. Lo importante de todo el asunto es que somos una democracia representativa y si entendemos eso sabemos que tenemos oportunidad de cabildear, de exigir de platicar, de dialogar de todo lo que se tenga que hacer para crear un entorno que permita, no solo que entiendan qué requerimos sino también que sepan que tenemos las soluciones porque conocemos la experiencia mundial absolutamente tenemos claro eso eso es muy importante Oye, eh, David Qué bueno que, que hables con esta claridad y que nos digas cómo están sucediendo las cosas. Nos dejas ver los lados eh, luminosos y nos dejas ver los lados que no están funcionando. Eh, yo siempre pregunto, ¿qué podemos hacer todos los demás? ¿Cómo podemos apoyar? Eh, eh, entiendo que hoy vas a dar, eh, van a dar ustedes... Eh, eh, en un foro virtual van a dar mucha información al respecto y se hablará ampliamente del asunto. Me gustará que nos invites para que todas las personas interesadas nos, nos sumemos. Esto será hoy, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde tenemos un foro en la Cámara de Diputados que Ajá. se realizó con la intención de entender ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que no se puede suspender? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? A mí okay. me preocupa mucho, Lianet, tengo más de un cuarto de siglo haciendo esto, me preocupa mucho sí, sí. este mes, lo que voy a decir es absolutamente responsable y es una participación que yo entiendo mía. Este mes no termina tanto por visualizar, sino por contaminar. O sea, la gente cree que este es el mes de las enfermedades raras y ya. Y luego, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el otro enero, como si nada. No, hay que trabajar todos los días, todos los días. Febrero es el mes de la visualización, sí, ciertamente. Y de ahí, se montan y se suben a las fotografías un chorro de personas que no han hecho realmente nada. Se montan y se suben a proyectos y plataformas específicas, gente que ve la oportunidad de sacarse una foto. Este trabajo es remangarse la camisa y romperse el alma todos los días del año, no los meses, no el mes de febrero y los últimos tres días de, de, de ese mes, del 25 al 29 o del 25 al 28. Es una tarea pendiente. Los legisladores, lo tengo que señalar, nos han abierto espacios que son la oportunidad que merecemos porque ellos nos representan, ellos hacen lo que nosotros necesitamos que hagan. Bueno, nos han abierto el espacio de la casa que es de todos, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Pero lo que se debe de entender es que vamos ahí no para ver qué nos dicen, sino para expresarles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Porque de otra forma, hoy actualmente en el Congreso de la Unión hay muchos jóvenes, y lo digo de manera muy respetuosa, que no tienen la más mínima idea de lo que son las enfermedades raras. Entonces hay que abrirles los ojos con la contundencia sí, sí, de lo, lo que se tiene que entender como información. Si no tenemos censo, Janet, si no tenemos registro, no tenemos información, y como decía un administrador muy famoso, Peter Drucker, si no se tiene información, ¿cómo entendemos qué tenemos que hacer? O sea, es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convalidar un centro de, de gravedad poderoso que nos permita entender hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, si seguimos el canal de, de televisión, ahí, ahí te podremos ver hoy en la tarde. O este, pues, digo, me encantaría que nos sumáramos, porque esto es muy importante. David va a ir a hablar con la verdad, con todo lo que él ha vivido durante todos estos 27 años, pero siempre te pregunto cómo nos podemos sumar. Y tienen redes sociales y todo. ¿Cómo nos podemos reunir, David, para apoyar? para Unidos somos más. El canal del Congreso va a transmitir lo que vamos a decir, pero... Yo te voy a, a hacer llegar toda suerte de información que necesariamente tú tienes que conocer y tú sabrás que puedes compartir. Lo más importante que tengo que señalar es que tú has sido un verdadero adalid de los apoyos que nosotros requerimos. Me has entrevistado en una gran cantidad de ocasiones y siempre con una generosidad. Siempre con una generosidad que no solamente tiene que ver con la amistad, sino con un cariño especial que yo te tengo a ti y que compartes conmigo. Yo no, no, no, tengo, no tengo más que decir que eres una mujer extraordinariamente valiosa para nuestro Hola, proyecto. Y bien te bien agradezco bien. siempre eso. Te voy a hacer llegar toda la información que tú tengas que tener como conocimiento para que tú puedas hablar de nuestros temas. Con mucho gusto, queridísima Yana. ¿Sabes qué, David? Lo que quiero es que vengas más seguido sí. y que tú nos plantees las situaciones. No vengas cada año, ven más seguido. Este programa es para ti. Eh, en Facebook, FedMex, Enfermedades Raras. Síganlos en todas las redes sociales. Hasta muy pronto. Te sigo hoy en la tarde. David, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias.